Voy a hablar en los tribunales. Pero. Voy a hablar en los tribunales, le dije. ¿Cuál es el nombre tuyo? Ángel Luis Santos. Eran conocidos ustedes, Ángel. No, se conocían? Yo lo conocías, el joven. Voy a hablar en los tribunales. Pero. Voy a hablar en los tribunales, le dije.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 Pero... ¿Tú a la de este muchacho, Voy a hablar en los tribunales, ¿y? le dije. ¿Cuál es el nombre tuyo? Ángel Luis Sánchez. ¿Eran conocidos ustedes, Ángel? ¿Usted se conocían? Tú lo conocías, el joven ¿Tú sí. ¿Tú eres? ¿Tú no. este Voy a hablar en los tribunales. Pero... Voy a hablar en los tribunales, le dije. ¿Cuál es el nombre tuyo? Ángel Luis Sánchez. ¿Eran conocidos ustedes, Ángel?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 en pero voy a hablar en los tribunales, le dije ¿Cuál, ¿Cuál es el nombre tuyo? Ángel Luis Sánchez. ¿Eran conocidos ustedes Ángel? ¿Usted ¿O conocía? Yo lo conocía a